La actividad surge eh, desde la comisión de CIMAT, hace rato que venimos trabajando en, en organizar algunas capacitaciones. El objetivo de, de la capacitación de hoy es eh, ver algunas cuestiones de, operativas en relación al uso del tractor, cuestiones de seguridad y qué cosas tenemos que aprender a hacer para usarlo lo mejor posible, para que se nos rompa menos, para que nos dure más. Y... ¿Cómo funciona eso a través del retorno de madepósito? Venga nomás, piensen lo que estuvimos hablando hoy, de lo que es la sensibilidad. ¿Se acuerdan que el implemento viene trabajando y puede levantarse o no? Bueno, eso, ¿cómo se da? A través de este sistema que tiene acá. Esto y este vástago que viene para acá dentro. Esto. La idea es que, que se cumpla todo lo que pide por mano. ¿no? vamos a tener mantenimientos diarios o cada 10 horas como se, se suele especificar que son los controles de, de niveles de aceite, de fluido que no haya pérdidas eh, controlar, el, eh, no la presión de los neumáticos sino ver que estén inflados y, y los controles que todos los días tendríamos que hacer antes de arrancar cualquier operación o sea, revisar nivel de aceite, líquido refrigerante eh, la cubierta que esté inflada que, Grandes rasgos, no haya ninguna pieza suelta, esté todo en condiciones como para empezar a trabajar. En los de tracción simple, obviamente es necesario tener las dos ruedas iguales, en la mayor medida, lo que más se pueda, por lo menos. Si es un tractor que lo usan para tras, llevar un trailer o algo así, no va a pasar nada, no se va a romper. va a dar el diferencial, anda una sola rueda, digamos, nada más. Ya. pero hay patinamiento, ¿eh? cómo tenemos el patinamiento primero, pues... pues, con esto ya vamos a, vamos a patinamos, vamos a hacer el máximo y vamos a hacerlo.